Como propósito, reconocer los aportes a la conservación de la biodiversidad, su protección, conocimiento y utilización sostenible realizados por personas u organizaciones nacionales o internacionales. Nos acompañan en la mesa principal el señor Bernardo Aguilar, presidente ejecutivo de la Fundación Geotrópica, no el señor Luco virge presidente del jurado del Premio Nimbio al Mérito en la Conservación de la Biodiversidad costarricense. Y el señor Ramos García, director general del Instituto Nacional de la Diversidad. Para dar inicio con esta actividad, a continuación escucharemos las palabras del señor Ramos García, director general del INVIO. labor de la adaptación a lo largo del tiempo para atender las diferentes amenazas y presiones que van surgiendo y yo era que la, la situación fue muy interesante. Para nosotros en INVIO eh, es un orgullo eh, compartir esta mañana con ustedes, particularmente reconocer, que trabajo en la Fundación Neotrópica y para terminar, tengo que decir también reconocer el eh, liderazgo de Bernardo y el cambio que ha generado en el trabajo de la organización por su equipo. Bienvenidos. Pero yo he dicho en estos años, siempre en el jurado, que este premio debería ser equivalente a un Magón en las ciencias naturales. No existe un premio en el país, ni creo que ni en la región. Eh, en el campo de los recursos naturales específicamente. Y debemos, de alguna manera, irle dando ese, ese nivel, porque realmente las candidaturas son extraordinarias. Nada más, porque siempre es bueno recapitular desde el punto de vista histórico, yo recuerdo que, que la primera vez que nos reunimos, eh, entramos en un conflicto, porque la junta directiva, a los que éramos miembros del primer de jurado, puso en nuestras manos una gran cantidad de expedientes, en aquel momento creo que eran 12, 15 expedientes, y había personas y había instituciones. Entonces nos dimos cuenta de que como la obra de una persona, con la de una institución no se puede. Y de ahí fue cuando sugerimos que mejor el premio se otorgaran anualmente, que fuéramos alternando instituciones y personas, y creo que ha funcionado bastante bien. Para información de los que no conocen, eh, siempre nos hemos engalanado con las premiaciones. Fue así como la primera edición del premio lo recibió el doctor Alexander Scott. Sobre las palabras para describir la obra de este extraordinario ser humano y científico que llegó a una semana de cumplir los 100 años, pero todavía con bastante lucidez. La segunda edición, en modalidad de instituciones a la Fundación de Parques Nacionales. La tercera edición, eh, individuos al Máster Álvaro Caldevídez, de la trayectoria extraordinaria también, y con una mención de honor para el Dr. Álvaro Villas, eh, uno de los primeros estudiosos de nuestra biodiversidad. La cuarta edición para la Asociación Conservacionista de Monteverde, y con un reconocimiento especial para la Fundación Intromagra. La quinta edición para el doctor Daniel Janssen, y hoy, con mucho orgullo, la sexta para la Fundación Neurópica, representada por eh, don Bernardo don Entonces, Realmente lo que eso denota es la calidad de los premiados y eso realmente le da eh, un, un, un gran prestigio al, al, al premio. Este. Con base en el puntaje emitido y los criterios complementarios externados por sus miembros, el jurado de la sexta obtención del premio indio al mérito en la conservación de la biodiversidad costarricense en la modalidad de instituciones declara ganador de este septán a la Fundación Neotrópica, como reconocimiento a sus logros y su labor. La declaratoria se basa en la amplia trayectoria de la Fundación, que cuenta con 29 años de trabajo ininterrumpido al servicio de la conservación de la riqueza biológica costarricense. Sus principales contribuciones residen en los esfuerzos para la protección y el uso sostenible de la biodiversidad zonas de amortiguamiento. Sus tareas se han centrado en el fortalecimiento de un modelo de gestión comunitaria, la conservación de humedales y el fortalecimiento de capacidades locales para el desarrollo de actividades productivas sostenibles, al igual que en la educación y la sensibilización socioambiental. Asimismo, para lograr sus objetivos, sus esfuerzos han ido dirigidos a las actividades de formación, y a la consolidación de la editorial Belicónica, que ofrece publicaciones didácticas en temas de actualidad y pertinencia para los grupos con los que trabajan, así como para el país y la región centroamericana como un todo, con énfasis en la valoración económica y ecológica, con participación de las comunidades. De la Fundación Neurópica también destaca el trabajo que continúan realizando en la península de Osa, zona de gran presión social y económica. Y ambiental. Por lo tanto, se reconoce la notable trayectoria de esta organización y los importantes aportes que ha realizado a la conservación de la biodiversidad costarricense, contribuciones que han impactado positivamente a muchos sectores de la población nacional y también en el plano internacional. Ese es el dictamen del jurado y de nuevo yo siento que con esta premiación de hoy, con mucho orgullo la, la otorgamos, consolidamos una tradición de reconocimiento a la labor de individuos e instituciones que de manera cotidiana realizan labores notables en la conservación de nuestra biodiversidad. Muchas felicitaciones a Bernardo eh, por su rol en la institución y a los que lo acompañan y bueno, que sigan por esos caminos. ¿verdad? Muchas gracias. Eh, señores y señores miembros de la Junta Administrativa de la Fundación Neotrópica en especial nuestro querido Don Juan Carlos Pesco apoyo constante de nuestro trabajo señor Danilo Elizondo eh, consejero, amigo señores de la prensa Nacional estimados todos y todas quisiera primeramente agradecerle al Indio por este reconocimiento porque es un honor que una institución que ha recibido tanto reconocimiento a nivel nacional e internacional, asimismo, nos entrega a nosotros una distinción como esta, el Premio al Mérito en la Conservación de la Biodiversidad Costarricense. Este reconocimiento viene de una institución pionera que ha establecido verdaderos hitos a nivel mundial en lo que respecta a la documentación y utilización sostenible de la biodiversidad. Por ello. Le agradecemos al doctor Rodrigo Gamas, al señor director Randol García y al jurado examinador esta distinción, la cual interpretamos exactamente como usted lo sugeriría, como un premio del país, porque esa es la estatura que tiene y esa es la estatura que merece por aquella institución de la que A través de un ente que ha cumplido un papel significativo, ya no solo en este momento, sino a nivel de la historia ambiental postales. En esta medida, este reconocimiento implica para nuestra organización el visibilizar el trabajo optimado durante ya casi 30 años de todas y todos nuestros colaboradores. Un reconocimiento también a las comunidades y ecosistemas con los que trabajamos, sobre todo a nuestras contrapartes en la zona sur, a sopes a PREMA a Piapu, a Costa, los comités de administración de la humedad nacional, Terra Acierto y la Reserva Forestal Gordo Dulce, y a todos nuestros amados humedales y Bancares en específico. Es asimismo un reconocimiento a la liderazgo y división de nuestra Junta Administrativa, algunos de sus miembros tienen 29 años de estar apoyándonos, eh, sin remuneración y con mucho sacrificio, mucha dedicación, de los demás cuerpos institucionales de nuestros fundadores, que incluyen a distinguidos y visionarios ambientalistas de nuestro país, entre ellos Don Rodrigo, Don Alba, eh, y a todos nuestros directores ejecutivos y técnicos, menciono entre estos distinguidos nombres al doctor Mario Bosi, al doctor Raúl Solorza, a la máster Vera Varela y a los recordados y ya partidos doctores Carlos León y Master José Uber Rivera. Este reconocimiento le plantea a la Fundación Neotropica uno de los retos más grandes que tenemos todos los ambientalistas y economistas del país y es el acompañar la visión que este país ha elegido para su desarrollo. Una visión En este camino, Neotrópica ha tenido que crecer como la naturaleza, como lo dice nuestro lema. Y en este crecimiento con la naturaleza nos hemos tenido que adaptar los tiempos. Hablamos en Neotrópica, utilizando la referencia al concepto del mundo como algo que cambia, como algo que también es imaginado, que utilizan los grupos indígenas, de nuestra región. Hablamos en Neotrópica de tres mundos. Un primer mundo que se destacó por un papel pionero en materia técnica y en estar sensibles al cumplimiento de un papel tratando de aliviar la presencia eh, o la presión que ejerce la presencia humana sobre las zonas de amortiguamiento de los parques nacionales y las áreas de Esa fue la primera visión visión creadora, el lidiar con manzanas y naranjas, el enfrentarnos a situaciones que verdaderamente a nivel mundial eh, se estaba aprendiendo cómo se manejaban en ese momento. Esto implicó trabajo en áreas como la forestal comunitaria, agricultura alternativa y otros más. Allí la Fundación exploró e innovó en el país desde muchas ópticas que se relacionan con lo que se conoció como desarrollo sostenible y que hoy en día se ha desagregado en un montón de, de diferentes denominaciones. Con la transformación del país en el siglo XXI viene una transformación donde Neotrópica se enfoca más en los fenómenos que acompañan a eventos como el boom del ecoturismo en Costa Rica. Mantiene su trabajo en eh, la cercanía de las áreas protegidas y se enfoca bastante en las áreas de actividades productivas sostenibles. Esto caracterizó el énfasis del segundo mundo. En el tercer mundo, que es el actual, la organización respondiendo a la realidad nacional mantiene varias de estas líneas, pero se enfoca más hacia un ambientalismo o ecologismo más social donde su trabajo en áreas pioneras en el país e introduce un perfil de incidencia fundamental mucho más activo que la que tuvo en el pasado. Así incursionamos en los campos de economía ecológica y ecología política, enfocando nuestro trabajo en la visibilización y comprensión de los conflictos socioecológicos que caracterizan la realidad ambiental del país y en la necesidad de utilizar métricas que evalúen el desarrollo del país de una perspectiva más integral, incluyendo la valoración monetaria las evaluaciones de eficiencia energética y las evaluaciones cualitativas. Desarrollamos líneas de trabajo con pequeñas y medianas empresas de turismo rural comunitario y asimismo en educación transformativa, especialmente con escuelas y en el área de la comunicación social sobre la conservación. También hemos desarrollado una línea de trabajo de conservación comunitaria en los planes y humedales que ha ganado el mundo que hoy en día ustedes confirman y que recibimos ese, ese reconocimiento con el grado. Así, tres programas marcan nuestro desarrollo actual. Autogestión y empoderamiento comunal, soluciones productivas sostenibles y ciudadanía ambiental global. Este trabajo, asimismo, ha implicado el desarrollo de estaciones de campo bajo el concepto de centros de estudios y empoderamiento comunal. Este modelo sustenta y justifica nuestro trabajo de base con las comunidades que nos han recibido en la península de Osa, en la cercanía del Golfo de Nicoya, en el Vito de Punta Arenas y a Tiro cerca de Torrealma. Uno de los sitios más importantes en el tercer mundo de la Fundación Natrófica ha sido el aumento del trabajo en relación internacional con otras contrapartes y en sitios fuera del país. Hemos colaborado con contrapartes de Benín, Brasil, los Estados Unidos, Europa, etc. Hoy en día continuamos realizando trabajo en México, Panamá y Colombia. Las perspectivas para el futuro nos apuntan a la necesidad de una reinvención constante que nos permita continuar avanzando las tendencias de lo que consideramos un ambientalismo de punta. Vemos como áreas en las que se desarrollarán estas tendencias las que se relacionan al cambio climático. También el área de la crisis de la biodiversidad, es un área que está demandando mucho más trabajo eh, de lo que estamos haciendo hasta ahora y que pues, eh, por dicha contamos con, con aliados y con instituciones tan importantes en el país como es este, como lo somos otras organizaciones que están dedicadas a enfrentar esta crisis. La pérdida de los ecosistemas costeros, por dicha que hoy en día tenemos un área específica de política pública y de acción gubernamental relacionada a estos ecosistemas y otras por el estilo. En estas áreas esperamos poder aplicar las técnicas y aprendizajes de los campos científicos y de acción que hemos abrazado y permanecemos como organización adaptativa y abierta al cambio. Finalmente, creo que nuestra presencia internacional va a aumentar en tanto la experiencia de la conservación costarricense no solo merece, sino que debe compartirse desde una perspectiva de los éxitos y, ¿por qué no? Desde una perspectiva también crítica tenemos lecciones que aportar de las cosas buenas y de las cosas no tan buenas que hemos hecho esto por supuesto, sin degradar nuestro vínculo con las áreas del país en las que tenemos base permanente y capital social desarrollado este reconocimiento señores y señores apuntar estas metas y aumenta nuestro compromiso una vez más Muchísimas